Y no iba, o sea, no, no iba bien Y cuando por fin lo consigue ¡NO ME AGARRES PUTO! <risa> <risa> ¡No me agarres! <risa> Está es un hijo de puta